Y pues eh, bienvenidos y, y bienvenidas a todos y todas a, a esta segunda edición del ciclo de jornadas de desayunos con talento, que bueno ya sabéis que vamos a, a estar celebrando durante estas semanas del 10 al 25 de noviembre y como sabéis estas jornadas están enmarcadas dentro de, del programa Talento Espace, que es un proyecto que bueno ya sonará... Eh, tanto a las personas que estáis dentro de él participando como a los que igual pues, estáis hoy en estas jornadas y no, y no habéis participado. Tiene ya un, seis años de, de vigencia y bueno, pues, eh, durante los últimos años eh, hemos ido sumando cada vez más profesionales, cada vez más entidades, han ido también abordando más áreas de, de conocimiento como ocurre en la actualidad, en la que se está trabajando un total de 10 áreas de, de trabajo. Y queremos daros, yo siempre lo, lo digo en todos eh, estos encuentros, pero siempre me gusta daros las gracias, sobre todo por la, la acogida y por el éxito que, que vamos teniendo en, en este tipo de, de encuentros. Ya el año pasado cambiamos un poco el formato con esta, esta estructura que le hemos dado de desayunos con talento y la verdad es que la acogida este año nuevamente ha sido muy positiva sobre todo porque hemos abierto un poco estas jornadas no solo a nivel interno de, nuestros, de, de, de los profesionales que están trabajando dentro del proyecto sino pues darlo a conocer también eh, a otras organizaciones, a otras entidades que no estáis participando. Sí que no, os quería dar un par de eh, pinceladas y de, y de orientaciones. Eh, vamos a, a grabar las jornadas, ¿vale? que por eso os pedíamos en, vuestra, en el boletín de inscripción la, la sesión de imagen, porque la idea es, como hicimos ya el año pasado, dar difusión a, a todos los talleres para aquellas personas que, se lo, que, bueno, pues que nos hayan podido conectar en el día de hoy. y <coughs> Eh, también queríamos eh, que antes de que acabara el taller cumplimentarais un cuestionario de evaluación que, que hemos habilitado y que lo pondremos en, en el chat eh, porque bueno para nosotros sabéis que es súper importante todo lo que nos podáis eh, facilitar, acciones de mejora porque nuestra idea pues es ir mejorando y por supuesto irnos adaptando también a las necesidades que tenéis eh, como entidades y que podamos eh, asumirlas desde confederación. Y bueno, pues sin más, eh, queda inaugurada este primer seminario que vamos, que vamos a celebrar hoy de, dentro del marco de, de Desayunos eh, con Talento, como es el área de sistemas de, de comunicación. Y antes de dar paso a, a los compañeros y compañeras que han participado este año en el, en el proyecto y que van a compartir sus, sus trabajos con, con nosotros, si eh, sí quisiera también hacer un poco de balance de cómo ha ido este año, de cómo ha sido la convocatoria 2022 y daros algunos datos de cómo se prevé que sea la convocatoria de 2023-2024. Vale, ahora, ahora os explico. Voy a compartir con vosotros una pequeña presentación muy breve porque, como os digo, no, no quiero quitarle tiempo a a quien tiene que hablar hoy, que sois vosotros y vosotras. Y bueno, no sé si veis bien. ¿Se ve? Bueno, eh, yo siempre me gusta hacer ahí un poco de mirada hacia atrás, ¿no? De cómo empezamos, porque es verdad que sobre todo este área, la de sistemas de comunicación, fue una de las primeras áreas que lanzamos en en Talento espacio Hay por aquí algún grupo que ya estuvo desde esa primera convocatoria, que fue en 2016, hace seis años, como os decía. Y, y bueno, pues este proyecto surge un poco, para los que no lo conocéis, eh, porque estábamos viendo desde Confederación que había una necesidad muy grande de... Eh, conocer eh, todo lo que se estaba trabajando en las entidades, pero eh, no había muchos espacios habilitados para, para poder conocer ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo pues, de tratamientos, de modelos de atención, qué tipo de cosas se estaban trabajando a nivel estatal en todo el territorio ¿no? en, en las entidades aspartes había un, que es lo, lo que siempre eh, comento, hay como un talento y un conocimiento acumulado en todas las entidades que debía ser gestionado y compartido por el conjunto del movimiento ASPACE. Entonces surge talento, talento ASPACE bajo esa necesidad que habíamos identificado. Esa necesidad hizo que se generara un proyecto cuya idea fundamental es facilitar una estructura a sus entidades miembros, a esas entidades que, que participan dentro, dentro del proyecto, eh, para compartir conocimiento y con ello alcanzar eh, unas co Pongo aquí cotas más elevadas de excelencia en la gestión y atención a las personas con parálisis cerebral. Es decir, os facilitamos una estructura a los profesionales para que os podáis encontrar con otros profesionales que pueden ser de vuestra comunidad autónoma y que igual sorprendentemente con los que no tenéis eh, relación habitual e incluso con otras comunidades autónomas para eh, poner sobre la mesa eh, necesidades, eh, Demandas que tenemos como entidades, demandas que tiene el colectivo eh, que atendemos y sobre todo mmm, poner en común cuestiones que mmm, ya hemos identificado que son muy comunes ¿no? entre, las, entre las entidades. que Aunque tú estés en Andalucía o en Galicia, muchas de esas necesidades y, y demandas que nos encontramos en las organizaciones son comunes independientemente del lugar donde nos, donde nos encontramos. Esta es una panorámica de cómo ha evolucionado Talento en los últimos años. Como os decía, pues hemos crecido mucho, como veis, desde la convocatoria del 2016 a hoy en todos los aspectos, en profesionales participantes, en entidades, en áreas de trabajo. Y la idea es que todo esto pues cada vez vaya a más y podamos ir creciendo y sumando entidades, profesionales y, por supuesto, áreas de trabajo para, para abordar dentro del proyecto. En cuanto a áreas que hemos trabajado este año y de donde hemos hecho un taller durante esto, este ciclo que, que durará del 10 al, al 25 de, de noviembre, estas son un poco las áreas que hemos estado trabajando, como veis hemos ido incluyendo cada vez más, y las novedades de este año pues fueron la, el área de vida independiente y la de atención temprana junto pues, con los grupos ya mm, anteriores, que son pues, todos los demás, de envejecimiento, alimentación y demás, y los grupos de gerencia y presidencias que ya también llevan, creo que tres, cuatro años ya participando en, en Talento space Para los que no conocéis Talento a muy muy brevemente, ¿cómo se participa en este proyecto? Pues desde Confederación lanzamos una convocatoria con esas áreas que os aparecían anteriormente, los profesionales apuntan, hacemos un análisis de solicitudes y eh, organizamos grupos de trabajo con dos criterios fundamentales. El primero, el del, el del área en el que se ha inscrito ese profesional, y el segundo criterio, por comunidad autónoma. Es decir, eh, nosotros la gestión de talento a SPACE es, digamos, un poco no, no piramidal, porque no me gusta usar esa expresión, pero sí que es verdad que el proyecto parte desde confederación, pero es verdad que la, lo que es la operativa y el seguimiento de esos grupos se hacen a través de las federaciones autonómicas, de manera que otro de los criterios que tenemos para generar esos grupos es también la cercanía, aunque a la vista está, y en los últimos años eh, los grupos son muy heterogéneos y ahí pues, lo, podeis, lo pueden comentar ahora los compañeros, hay profesionales de diversas entidades a ASPACE que no tienen por qué coincidir de la, de la misma federación autonómica. Una vez que conformamos esos grupos, esos grupos de forma autónoma van identificando en, dentro del área en la que están inscritos qué, en qué quieren trabajar, se marcan ellos de forma autónoma sus objetivos de trabajo que pueden ser muy variopintos, desde hacer recursos concretos a simplemente tener esos espacios que comentaba antes, de compartir, de, de poner en común dudas y cuestiones que, que preocupan ¿no? a, las, a las entidades. Y una vez que digamos se desarrolla todo lo que es la operativa de trabajo, hacemos un cierre final con unas jornadas como son las que estáis participando en el, en el día de hoy. Hasta ahora, hasta el año pasado, hacemos un encuentro mucho más en pequeñito que eran dos días una jornada presencial y ahora pues estamos en este formato de jornadas más a lo grande dedicándole un espacio mucho mayor a cada área y además dando a conocer al exterior no solo a las entidades que eh, participan en el proyecto sino pues dando difusión digamos a todo lo que hacemos dentro de, de talento Aspa. Estos son fruto, estos recursos que, que os pongo aquí, es fruto de esos objetivos de trabajo que os decía que se plantean los grupos. Objetivos de trabajo pueden ser hacer un cartel, como es eh, este que os, os pongo aquí de ejemplo, que son pues, un, un tipo de cartel que, que ha generado uno de los grupos... Eh, para trabajarlo en, en los centros de salud y en hospitales. Una guía de hidratación, un protocolo de valoración de implantación del SAC. Esto, esto a algunos de los que están por aquí seguro que les suena. Eh, monólogo de intimidad, es decir, todos estos recursos, todos estas, eh, estos documentos, eh, finalmente es el resultado de ese trabajo durante todo el año y que posteriormente, desde Confederación, subimos a la plataforma CREA, que yo me imagino que ya más o menos todos y todas eh, habéis trasteado ya en ella, estáis, eh, eh, os habéis inscrito y habéis podido acceder ya a estos recursos que, que están colgados. Y si no, pues eh, no perdáis tiempo y cuando queráis eh, os podéis, os podéis eh, inscribir ¿vale? dentro de la plataforma. Luego también tenemos un blog... Por pues si lo queréis también trastear dentro de la, de la, de la web de Confederación, ¿vale? que lo tenéis aquí. Y, y bueno, pues aquí igual también vamos colgando información los grupos de, de lo que se va haciendo, de las diferentes áreas, los recursos también y publicaciones. Y bueno, pues es otra fuente de, de conocimiento para, para vosotros. La valoración que ha tenido este año la convocatoria, la verdad es que ha sido muy positiva. Eh, nosotros hemos mandado un cuestionario de valoración eh, en el que de esos 230 participantes del proyecto han, han estado participando 84. ¿vale? De esos 200 tenemos una muestra de 84 personas y el promedio es muy bueno. Eh, la puntuación ha sido de un 4,1 sobre 5 en cuanto a satisfacción general con con el proyecto y su, y su operativa. Y en cuanto a si los grupos quieren seguir participando en Talento Aspace, pues casi el 94% de, los, eh, de las personas que, que han respuesto a esta, a esta encuesta eh, consideran que, que, que, que seguirán, ¿no? que continuarán el año que viene en el, en el proyecto. Aquí os pongo algunos testimonios que la verdad me, me gusta siempre poner en estas presentaciones pues para que veáis también un poco el valor que les suponen a los profesionales el estar dentro de, del proyecto Talento ASPACE. Son bueno, profesionales que están en distintas áreas de trabajo, pero para que veáis que, bueno, que las valoraciones en general eh, son muy buenas, todo es mejorable, por supuesto, y por eso siempre os pedimos pues, que nos trasladéis mejoras y tal, y os insistimos, por ejemplo, en lo que os contaba antes del cuestionario de valoración, pero en general, como veis, lo, las valoraciones son muy positivas. En cuanto a convocatoria del año que viene, ¿vale? Tanto si con, pensáis continuar para el año que viene en, en Talento Espace como si de nuevas os queréis apuntar y nunca habéis estado participando en este proyecto. Una de las novedades muy, muy importantes de este año es que vamos a hacer convocatorias bianuales. Es decir, la convocatoria ya no va a ser 2023, sino que va a durar dos, va a ser a dos años, porque veíamos que era una necesidad, eh, sobre todo con el, el, el, el tema de poder desarrollar con tranquilidad y con cierta fluidez los objetivos que se marcaban los grupos. Se nos quedaba el año un poco corto. Yo creo que ha sido un poco lo que siempre se nos ha trasladado. Y es una pena llegar a, a los desayunos, eh, que es donde un poco ponemos en común los trabajos, con la lengua afuera, viéndolo hecho un poco deprisa y corriendo y queríamos eh, dejaros más tiempo ¿no? para poder desarrollar con más tranquilidad los, los objetivos de trabajo, que podáis analizar mucho mejor vuestras, vuestros objetivos y, y podéis desarrollar los recursos con más calma, como os digo. Queremos lanzar la convocatoria, por tanto, eh, cuando volvamos ya de las vacaciones de Navidad, porque a principios de enero pues, no lo veíamos muy operativo, con lo que será la segunda quincena de enero de 2023. Y como os digo, el periodo de ejecución será de febrero de 2023 a noviembre de 2024. Se crearán y cerrarán los grupos con las federaciones para la idea es tenerlos en, a primeros de febrero o mediados de febrero en la medida de lo posible. Y como os digo, pues eso, el desarrollo de, esto es una rata, perdonar de enero de, enero de, de 2023 a noviembre de 2024. Esto se me ha colado por ahí. Y luego también, bueno, esto ya afectaría a lo que es la, las federaciones, que también habrá cambios en, en lo que es la justificación económica de, del proyecto. Vale. Otra de las eh, novedades, pues mm, vamos a incluir alguna área nueva que se nos ha pedido así firmemente en, eso, en estos cuestionarios que os decía antes, que será la de ocio y turismo accesible y derechos. Vamos a ampliar también los plazos de ejecución de los objetivos, como os decía antes, eh, los desayunos con talento también van a ser bianuales, porque claro, si ampliamos el plazo para terminar de desarrollar los recursos, estos encuentros también tienen que ser bianuales, pero sí que eh, como es algo también que nos estáis pidiendo mucho, que el, el volver a retomar los encuentros presenciales, en ese año valle, digamos, en el que no va a haber talento, o sea, desayunos con talento, eh, de cara al año que viene haremos un encuentro presencial eh, en noviembre de 2023. ¿vale? Luego, bueno, habrá también algunos planes específicos. Vamos a dar una vuelta importante a la difusión de los recursos y cómo lo, cómo lo vamos a hacer para, bueno, pues para tener claro todos qué tipo de recursos y qué cosas tienen que tener esos recursos para poderlos eh, difundir bien desde, desde Confederación, y mejoras también en el seguimiento de los objetivos de, de trabajo, va a haber mucho más acompañamiento a los grupos de nueva creación y, y apoyo por parte de las federaciones. Ya este año eh, han empezado a participar, aunque yo soy la responsable del programa, pero es verdad que la, el, el que hayan empezado a participar los responsables de, de programas de, de confederación en las áreas que ellos llevan dentro de los proyectos creo que ha sido algo muy positivo y, y a esto me refiero con, los, con ese acompañamiento ¿no? a los grupos que, que ahí va, va a haber mucha más cercanía en cuanto a sobre todo en grupos nuevos que cuesta un poquito más el establecer los objetivos de trabajo pues ahí van a estar también y estaré bueno, los, mis compañeros y, y compañeras a la, a la misma vez que yo para hacer un poco más de apoyo a las federaciones y a los grupos, ¿vale? Y bueno, esto pues como siempre me gusta cerrar siempre la presentación dando las gracias, porque bueno, eh, hay grupos que siguen, como decía antes, desde el 2016, pues, en es, es uno de los casos de aquí de, de sistemas de comunicación, y bueno, pues daros gracias por el tiempo, sobre todo por el tiempo que le dedicáis, porque sé que muchas veces, pues bueno, eh, cuesta sacar tiempo. Y también gracias a las entidades por apoyaros, a vuestras entidades, eh, por apoyaros en, en que participéis ¿no? en estos foros y por todo lo que estáis generando, la cantidad de recursos y, y sobre todo la utilidad que le, que le vamos a poder dar el resto de, de entidades. Así que, sin más, muchas gracias a, a todos y todas. Y, y nada, yo ya le voy a dar paso a mi compañera Patricia, que a Patricia la conocéis, que ella es responsable del de área de, bueno, ya me estás para tener, responsable del área de innovación. Y, y bueno, ella va a estar con vosotros todo, todo lo que queda de jornada, ¿vale? Y nada, pues eso, cualquier cosa, aquí estoy y, y muchas gracias. Muchas bueno, gracias, Julia. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Julia, por, por tu presentación y por darnos pues, este feedback general ¿no? de cómo ha sido la convocatoria este año y, y, y de años anteriores, ¿no? que sin duda es maravilloso ver la evolución y el trabajo que, que lleváis realizado, realizado todos los grupos. Así que, bueno, sin más, si os parece, voy a, voy a dar paso a los profesionales y a los profesionales integrantes y representantes de los grupos de trabajo que tenemos hoy aquí para que nos hagan una exposición de, de trabajos de los grupos de, de Talento Aspace, del Sistema de Comunicación de este año 2022. Y primeramente vamos a comenzar con Miren y Marisol, integrantes y representantes del grupo de trabajo de la Federación Aspace Aragón, Miren Aguirre es logopeda en asparte de Guipúzcoa y Marisol Payo es logopeda en de vizcaya Así que nada, os doy paso, compañeras, nos van a presentar mediante bueno, pues una, una presentación el trabajo que, que han realizado en el grupo. Así que nada, podéis, podéis compartir pantalla, adelante. Gracias. Bueno, eh, nosotros somos el Grupo de Federación de Aragón y, bueno, eh, los integrantes de nuestro grupo son los siguientes, bueno, están las entidades de Aspace Guipúzcoa, Aspace Cantabria, Aspace Vizcaya, Aspace Zaragoza, Navarra, Rioja y Huesca. Eh, este año hemos tenido nuevos integrantes y algunos de ellos son eh, terapeutas ocupacionales, entonces nos han dado, una visión nueva a todo lo que pensábamos anteriormente. Eh, bueno, las primeras acciones llevadas a cabo este año eh, han sido, primeramente, compartir eh, con los nuevos integrantes el trabajo que se realizó el año anterior para que ellos tuviesen un punto de partida para seguir adelante. Y, bueno, pues los nuevos integrantes exponen un poquito el trabajo que se realiza en sus centros y las inquietudes que les surgen eh, sobre los sistemas alternativos de comunicación y una vez recogida toda esa información pues determinamos qué necesidades tenemos todos en común para eh, continuar con la intervención con, con los SAC ya que el año pasado nos, eh, nos basamos un poquito en la evaluación de los sistemas alternativos de comunicación y este año ya queríamos seguir con la intervención. Bueno, las decisiones que tomamos son buscar eh, una formación que se centre en esa intervención eh, pues para la comunicación de las personas que se encuentran en un nivel emergente. Y eh, se habla de que en CREA eh, hay un protocolo de valoración de implantación de SAC, por lo que queda pendiente eh, validar y ver si se ajustan a las características de nuestros niños. Eso se comentó en un principio y todavía queda pendiente, ya que no nos ha dado tiempo a realizarlo. Y eh, otra de las decisiones que tomamos en equipo es realizar la formación sobre la valoración y enseñanza del lenguaje asistido en personas que ya utilizan SAT. Y esta formación es impartida por Gloria Soto. Y al final eh, se realiza esa formación que eh, bueno, consiste en cuatro sesiones de dos horas y además de ser una, ha sido sobre todo práctica, en donde hemos recogido muestras de vocabulario, hemos interpretado los resultados y hemos programado sesiones de intervención con esos objetivos que hemos, que hemos planteado. Además, eh, hemos hablado de perfiles de niños que tenemos en el centro y ella nos ha dado consejos de cómo poder trabajar eh, además de poder eh, hablar cada uno de algunos de nuestros niños, pues también vemos los perfiles de los otros compañeros, por, los, por lo que es interesante ver eh, pues las diferentes sesiones que plantea cada uno de nosotros. Y entonces, pues el siguiente paso es, eh, tras hacer las evaluaciones de vocabulario, pues ya eh, diseñar el cómo trabajar con ellos y eh, pues, Gloria Soto es lo que nos propone. Pues, eh, un nuevo objetivo que sería desarrollar y generar eh, cómo enseñar ese vocabulario de uso frecuente a nuestros niños. Y lo, eh, nos surge el mismo problema de siempre: que esta formación al, eh, al final solo podemos eh, dirigirla a un pequeño porcentaje de los alumnos que tenemos, que es siempre lo que nos pasa. Por lo tanto, eh, a todos nos, nos surge la misma duda y las mismas ganas de trabajo de poder eh, fortalecer una intervención con esas personas que nos quedan fuera de ese... Mmm, mmm, con las que no podemos trabajar con todo aquello que nos afronta. Y eh, por otro lado, también eh, decidimos compartir entre nosotras las eh, estrategias que utilizamos con esos niños que no podemos aplicar eh, lo aprendido con Gloria Soto y por lo tanto eh, pues, proponemos la idea de poder elaborar un banco de estrategias con la forma de trabajar que tenemos con esos, compartir nuestras experiencias entre nosotros y así poder hacer eh, un libro de estrategias. Por lo tanto, eh, como he dicho antes, eh, queda pendiente el, el Valorar si funciona el protocolo de valoración de implantación de SAC, por lo que sería una acción futura que tenemos que realizar. Y eh, aparte, buscar una formación de intervención que se centre en aquellos niños que he comentado antes que están en un nivel de comunicación emergente. Y eh, también lo que he dicho anteriormente, elaborar un banco de estrategias de comunicación para esas personas que están en un nivel inicial de la comunicación, preparado pues por todas nuestras experiencias, estrategias y formas de trabajar. Y eso sería todo. Muchas gracias, Miriam. Nada, eh, nada enhorabuena a todo, a todo el grupo de trabajo y que, bueno, ¿no? que al final, pues, pues de ese desarrollo de, de acciones, ¿no? que salgan pues nuevas acciones futuras, nuevos objetivos y, bueno, pues en base a esas necesidades que vais detectando. Así que, bueno, enhorabuena. Así que, bueno, continuamos. Vamos a continuar con, con la exposición de, de los grupos de trabajo, eh, no os he comentado al, al inicio pero bueno en el programa lo, lo habréis visto que al final de la presentación de todos los grupos y de la ponencia en marco tenemos un, un espacio de, de turno de preguntas, vale, así que si os van surgiendo las, las podéis ir anotando y luego las, las hacemos al final. Y, y mi compañera Olga ya os ha compartido por el chat también el cuestionario de valoración que os hablaba Julia. En su presentación, así que nada, luego antes de terminar la jornada os agradecemos si tenéis ahí un par de minutillos para, para hacerlo. Así que bueno, ahora sí, continuamos eh, con la exposición de los trabajos, en este caso eh, con el grupo perteneciente a la Federación de Aspace Extremadura y Castilla-La Mancha. Y bueno, para ello contamos hoy con, con sus representantes, con Marta Ramírez, que es luego en Atención Temprana en Apace Toledo, y con Lorena Peña, monitora de taller en Aspace Cáceres. Así que nada, no, os doy paso, chicas. Adelante, muchas gracias. Vale, voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Sí, sí, genial, Marta. Sí. Vale, pues como me han presentado, soy Marta, soy lucrera del Servicio de Atención Temprana de Apace Toledo y pertenezco a la área de sistemas de comunicación, aplicación de tecnologías de apoyo y bajo coste, que está coordinado pues, por Asfá de Castilla-La Mancha y Extremadura. Nuestro grupo está formado por estos integrantes, por Débora Escribano, que pertenece a Papace, Cristina Díaz de Atenpace, Jaime Vidal, de AMENCER, ASPACE, que estuvo con nosotras hasta hace poquitos meses en el grupo, y Lorena Peña, de Aspace Cáceres, que apare aparecerá dentro de poquito también para presentaros nuestra, nuestra, nuestro catálogo. ¿Qué hace hemos estado llevando a cabo durante este año? Pues al inicio de formar el grupo de trabajo, sobre febrero o marzo de este año, nos planteamos los diferentes objetivos principales a realizar durante, durante estos meses. Estos objetivos fueron principalmente dos. Continuar con el catálogo de recursos El Semáforo, que se presentó el anterior año, en los designers con talento de este grupo, revisando su contenido y viendo si se podían añadir recursos nuevos que complementarán y completarán un poquito más este, este catálogo. Y luego, como segundo objetivo, la investigación sobre altavoces inteligentes y buscar alguna formación sobre este contenido. Para llevar a cabo estos dos objetivos, nos reuníamos mensualmente a través de videollamada para poner en común los objetivos planteados previamente en, en la reunión, ya sea búsqueda de nuevos recursos, asesoramiento, eh, investigación sobre los nuevos contenidos o aplicaciones, siempre dándonos asesoramiento y apoyo mutuo sobre cómo trabajamos en nuestras entidades, qué recursos conocemos más o menos, pues a lo mejor yo conocía más, eh, yo comunico y se lo podía enseñar a mis compañeros, y así crear también una red de, de aprendizaje entre todos, que es creo que el objetivo principal y más importante de, de todo esto. Marta, disculpa que te interrumpa no. un segundito, en la presentación la vemos compartida, lo que es la presentación mm. de PowerPoint, pero lo, vemos la portada, no sé si... Sí, eh, estoy pasando las, las, las diapositivas. Vale, pues no se ve, no sé si arriba donde pone habilitar edición, o sea, se ve esa pantalla solo, habilitar edición vale, pues y la portada. voy a volver un momentito. ¿Ahora? Eh, ahora, esta en la vale. de acciones, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto, pues ya está, vale. perdona, gracias nada, pues si hay algún problema y diciéndome luego aparte de estos dos objetivos pues también hacíamos publicaciones en nuestro de nuestro avance en el blog de talentos fácil todo este trabajo se realizó a través de la plataforma OneDrive donde se recogía la información de los nuevos recursos y se añadía también la información que recabamos sobre altavoces inteligentes y pues estuvimos centrándonos la mayoría de los meses sobre el catálogo de recursos del semáforo y una vez que ya lo completamos, lo revisamos y lo maquetamos, dimos paso al siguiente objetivo propuesto que era la investigación sobre altavoces inteligentes que lo comenzamos a realizar sobre septiembre. No dio tiempo a hacer una búsqueda bibliográfica sobre este contenido pero no nos dio tiempo a hacer pues, una discusión o un punto de vista de cada uno sobre, sobre este sobre este contenido, ya que en octubre estuvimos haciendo la formación de asistentes virtuales como herramientas de apoyo a cargo de del que tenemos también por aquí. Bueno. Luego, como os he dicho, el objetivo general principal que, que establecimos, aparte de las horas del asesoramiento y apoyo mutuo y la formación era el de continuar con la ampliación del catálogo de recursos esenciales de comunicación semáforo. ¿Para qué? Porque creíamos que era muy importante este catálogo para que sirva pues, como una toma de contacto para aquellos profesionales que daban sus primeros pasos en sistemas de comunicación, que represente un catálogo básico de recursos de uso frecuente, que den una información detallada y práctica sobre cada recurso para poder conocerlos y ver pues, cuál es el que mejor se adapta al usuario que cada uno tiene y que organice esos recursos por categorías atendiendo a la complejidad de su manejo. Viendo todo esto, este año hemos añadido dos nuevos recursos a cada categoría y mi compañera Lorena os va a enseñar un poquito nuestro catálogo. Lorena. Hola. Lo la se, se, se te ha entrecortada. En ...de educación especial y lenguaje en y voy a a, a, con el trabajo de todos. Eh, ¿Se me está mejor? Ah, ahora parecía que un poquito mejor, a ver, ¿puedes hablar? Hola. Ahora, ahora creo que mejor. Sí. Vale. Eh, el internet aquí va fatal, entonces disculparme si en algún momento <risa> la conexión es mala. Que, como, como decía Marta, hemos ido trabajando. Te volvemos a la ampliación. Creo que sí. Lorena, te hemos vuelto a perder. Se entrecorta. De un catá... Lorena, perdona, pero se, se te sí. entrecorta, no sé, ¿Aló? oye, no sé si hay posibilidad de moverte un poquito a otro lado. No sé si no, Marta, se me ocurre, no sé si ¿Entre? puedes, sí, continuar tú. Vale, las... Si no Lorena, sí esto que comparta datos del móvil por si mejora la conexión eso es y a ver si me si no si os parece bien sigo sí por no eh, bueno pues poder continuar yendo en tiempo y si no eso lorena luego que, que se una en cuanto que mejore la conexión Vale. Si gracias nada. Pues viendo un poquito, siguiendo lo que es el catálogo, ¿por qué lo llamamos como un semáforo? Porque dependiendo de variables personales, como la edad de la persona usuaria o sus competencias físicas, cognitivas y sensoriales, los recursos los organizamos en tres categorías, valoración y entrenamiento, que estaría puesto en color verde, manejo básico, color amarillo y el uso avanzado, que sería el color rojo. Voy a enseñaros un momentito lo que es el catálogo. Se ve el este. Sí, sí, Marta, se ve genial. Pues este sería el catálogo de recursos esenciales de comunicación en semáforo, como os he comentado, pues el semáforo de lo clasificamos en tres colores, según valoración, entrenamiento, manejo básico y uso avanzado. Y aquí se fue Lorena, entrecorta un poquito, Lorena. Sí, Lorena, te seguimos sin oír bien. Sí. Vale. Bueno. Sí, sí. Continúo, <ríe> perdón. Eh, pues como os he comentado, eh, aquí vemos un poquito el inicio con todas las cositas, con todo eh, lo que compone el catálogo. En relación y entrenamiento pues, tenemos plato adaptado, con mutadores, pulsadores comunicadores sencillos como Big Bitcoin, Point, tal. juguetes adaptados, el Tobi y estos dos nuevos que hemos añadido que sería el Super y el Interactive Wall. Luego en manejo básico tenemos el Turle, el Mitol, el CoTalk y el Morphorol. Y en uso avanzado tenemos en eso Verbo, de 3 Poco y Prolocotubo que estos dos son los nuevos que también hemos añadido en este en este apartado. Para no enseñaros otra vez las mismas cosas que enseñamos de los del año pasado, eh, os, puedo, os enseño los dos nuevos que hemos añadido, que sería el, el supertalker, que es un comunicador progresivo, es un diseño con un mecanismo de utilización de mensajes, cual permite realizar interesantes progresos en los usuarios. Se puede configurar entre vuestros cuadrículas, máximo ocho mensajes, y eso con un comunicador portátil, que para esa fase de entrenamiento, de iniciación, pues puede ser muy, muy interesante para usar, para usar con nuestros usuarios. Otro de los nuevos contenidos es el Interactive Wall, Es una herramienta que permite crear, mediante grabación de 30 mensajes diferentes, pues actividades como horarios, calendarios... Son paneles creados por bolsillos en los que podemos poner, ya sea objetos reales, eh, fotos, pictogramas, lo que mejor se adapte a, a nuestros usuarios y pulsando pues, se puede denominar o decir el mensaje que se quiera transmitir. En... Yo Comunico es una aplicación que está disponible en español y en catalán y puede estar, se puede utilizar en cualquier dispositivo electrónico que tenga conexión a internet. No es una aplicación como tal, es una página web, pero tiene un pro que destaca sobre a lo mejor los otros sistemas de comunicación, que es la conjugación de los verbos, cosa que a nosotros nos llamaba mucho la atención porque otros sistemas de comunicación pues no... Eh, no tiene todavía esta, esta posibilidad. Y el Proloco tuvo que es una de, de, de, específica de comunicación, sobre todo para ellos. Para... Pues, en un comunicador dinámico como de forma que los, los, los, añadir a que pues un, un recurso que le pueda facilitar a los nuevos profesionales que tenemos y por dónde pueden empezar y también cómo utilizarlo. Pues tenemos las funciones, los pros y cons. Ejemplos de usos, pues, para elegir qué sistema o qué recurso es el más adaptado para nuestros, para nuestros usuarios. Una vez terminado con este catálogo y viendo que, la, que estábamos todos contentos con el contenido que tenía y para nosotros estaba completo, pasamos al segundo objetivo que os he comentado antes, que era la, la formación y la búsqueda de recursos en altavoces inteligentes. Iniciamos la investigación sobre las funcionalidades y las compatibilidades que tienen los altavoces inteligentes con los recursos de bajo coste, para así facilitar el acceso al entorno de nuestros usuarios. Como os he comentado, sí que hicimos una revisión bibliográfica, eh, hicimos una búsqueda en la carpeta, pero no pudimos hacer un contraste de esa información. Por lo tanto, hicimos una formación relacionada con este tema, que era asistentes virtuales como herramientas de apoyo a cargo de los variantes, en el que nos enseñó a utilizar diferentes dispositivos eh, Alexa o Google Chrome para adaptarlos y crear nuestro propios software de cómo utilizarlo o cómo adaptarlo al, al entorno de, de nuestros usuarios. Y nos quedamos pues con, también con esa finita de seguir indagando un poquito más en, en este tema, en los altavoces inteligentes y en cómo es cómo podemos aprovechar más eh, su uso para, para todos nuestros usuarios y también aquellos que tienen los sistemas de comunicación. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y perdón por las dificultades que hemos tenido con la conexión. Nada, Marta, muchas gracias a ti y a, y a Lorena. Eh, que nada, que a pesar de estas pues, de dificultades de conexión que, que nos puede pasar a, a cualquiera, eh, bueno, pues hemos podido ver el, el trabajazo que, que lleváis hecho en, en el grupo, así que, así que enhorabuena, porque bueno, pues igual que con el anterior grupo, ¿no? tenéis como futuras acciones ahí presentes para poder seguir trabajando y desarrollando y, y es lo, lo bonito, lo bueno y lo interesante. Así que bueno, pues vamos a, a continuar, en esta, vamos a seguir con el penúltimo grupo. En esta ocasión, eh, perteneciente a la Federación Espacial Andalucía. Y para ello tenemos con, con nosotros y nosotras a Sandra Amo terapeuta ocupacional en, en sur y, y nada, Sandra nos va a contar lo que han venido trabajando en el grupo. Adelante, Sandra. Hola, gracias Patricia. A ver, voy a compartir. Vale, se ve, ¿verdad? Entiendo más o menos. Sí, bueno, sí, sí. pues eh, yo soy Sandra, como bien ha dicho Patricia, soy terapeuta ocupacional y bueno, voy a explicar un poquito lo que hemos trabajado desde Federación un poco Andalucía, ¿vale? A ver. Eh, bueno, como imagino que ha sido la dinámica de la mayoría de nuestro grupo, pues hemos hecho las posibles líneas de trabajo para después poder enfocarnos en lo que más nos interesaba eh, la presentación que voy a hacer es verdad que creo que va a ser un poquito más, más cortita que la de mis compañeros, pero bueno, he querido ser breve y concisa. <ríe> y bueno, en el caso de que se me quede algo atrás, pues si mis compañeras quieren comentar cualquier cosa, pues para eso, <ríe> para eso estamos. ¿no? Entonces, eh, la línea de trabajo que nosotros en principio pusimos era eh, eso la prestación de material, protocolo de valoración del SAS que salió el año pasado, que mmm, entiendo que muchos de los que estamos aquí ya lo conocemos, por ejemplo, Miren, de hecho antes ha he hecho también referencia a ellos que querían ver las características, pues si se adaptaban a ellos y demás, y mi compañera que ha puesto anteriormente igual, entonces bueno, ahora también quería... He, puesto, he dado unas pequeñas una pequeña pinceladas de lo que consiste también para dar a conocer, por si hay alguien en el grupo que no lo conozca. Eh, formación y campaña de sensibilización. Esos son los cuatro puntos un poco más importantes que hemos visto desde, desde el grupo. Vale. Este es el protocolo de evaluación del SAI. He puesto unas imágenes un poco resumiendo mmm, qué es lo que contiene. Entonces, es verdad que a nosotros nos hacía muchísima ilusión que al final, pues, desde los demás grupos, pues, eh, se tuviese un poco más, no sé, que se utilizase un poco el feedback y, y ves qué tal. Así que, de todas formas, que cualquier. Eh, después de la realización, si cualquier grupo, alguno, algún compañero, alguna compañera eh, nos quiere dar su opinión, pues, nosotros desde el grupo. Encantada. <risa> después eh, nos hemos enfocado eso en lo que es el protocolo y después en la formación. Eh, la formación que, que nosotros hemos realizado ha sido eh, a través de Alfasat. Entonces, eh, esta formación eh, se ha creado un poco a nuestras necesidades, ¿vale? un, un, según lo que es, características que, que, que nosotros queríamos plantear. Eh, se han adaptado más o menos a nosotros y la verdad es que bastante bien. La formación ha consistido, primero, en lo que es una introducción base sobre los SAT, porque eh, hay compañeras, yo incluida, en las que éramos nuevas en, esta, en, en lo que es talento. Entonces, bueno, había compañeras que ya tenían bastante rodaje en este tema y, bueno, una pequeña introducción también para ponernos un poco en la onda. Vale. Después también eh, decidimos hacerlo con Alfasa ya que eh, había, otra, había otras formaciones, ya tenían compañeras hechas eh, con recursos de BJ adaptaciones y demás, entonces bueno, creíamos que esto se pues, adaptaba un poquito más a nosotros. Esta formación consistió en eso, en la introducción que ya he explicado, eh, los componentes que llevaba un sistema, nos centramos un poco en el soporte, en el contenido y en el acceso, de forma eh, que pudiésemos crear eh, un material más robusto, más contundente a la hora de la utilización con el usuario. Eh, pasando después también a la intervención, eh, que muchas veces la intervención es donde más... Eh, pues nos centramos en el detalle del el nivel postural, posicionamiento del sistema, el usuario, eh, el soporte en sí de los componentes que ya llevamos un poco de base y bueno, también un cierto respeto ya que los materiales que solemos manejar en, en comunicación, tanto aplicaciones como eh, tablets, sillas y demás, pues son bastante caros. Entonces, es verdad que a la hora de enfrentarnos a, a eso, era como ya nos hacía un poco más el dudar o qué probar o qué usar para que para, mmm, cuando nos venga un usuario tampoco malgastar una cantidad de dinero exagerada entonces bueno eh, después las reflexiones del trabajo diario que sacamos tras esta formación eh, fue que realmente nosotros hacemos formaciones eh, para aplicar esos medios o esos materiales que usamos y realmente eh, me gustó mucho las aportaciones que hicieron también mis compañeras porque mmm, así como a modo de finalizar la, la presentación me pareció mmm, mmm, a ver cómo lo explico digamos que a base de prueba y error muchas veces con la formación nos damos cuenta de que el trabajo está bien hecho, que al final vamos por el buen camino. Entonces, eso también nos motiva un poquito más a continuar. Entonces, el, lo que digo que me gustó mucho era porque al final tenemos que confiar un poco más en el trabajo que nosotros hacemos en el día a día como entidad, como federación y demás. Entonces, esa parte a mí me, me gustó un montón. Y bueno... Eh, estas son las integrantes de, de mi grupo, personalmente le quiero dar las gracias a todas y cada una de ellas porque se han adaptado bastante bien a lo que, a lo que, más, a lo que requería y ya te digo, en, en principio pues yo que era nueva y demás me, eh, pensaba que me iba a costar un poquito más arrancar, pero la verdad es que son magníficas y, y yo les quería dar las gracias y... Que he trabajado bastante a gusto y bastante cómoda con ella. Así que bueno, en principio, pues hasta aquí. Estupendo, Sandra, muchas gracias. A sí, de, de hecho, sí, os quería, bueno, os iba a comentar al, al final de, de la jornada, pero bueno, ya que ha comentado también el, el trabajo que han venido realizando en el grupo con respecto al, al protocolo de, de valoración. Eh, ahí sí quería recordaros que tenemos las jornadas de innovación y tecnología que son este 24 de noviembre. Si no os habéis apuntado ya os lanzo ahí el guiño para que lo hagáis, que van a estar súper interesantes. <ríe> y bueno, ahí una de las exposiciones ¿no? pues es el, el poder... Mediante un caso clínico, si habéis visto el programa, pues hacer ese recorrido ¿no? de cómo es ese procedimiento de valoración inicial y todo el acompañamiento pues desde, desde el equipo multidisciplinar y como la posibilidad de hacer uso de este protocolo, ¿no? también validando y, y empoderando, como bien decía Sandra, pues el trabajo que, bueno, el, lo primero, el conocimiento que tenéis, todos los profesionales de, de, de ASPACE y todo el trabajo que venís desarrollando. Así que, nada, bueno, muchas gracias. Yo quería comentar y... una cosita, Patricia. Si, sí, y... adelante, vale, claro. Porque hay una cosita que se ha quedado atrás, que es que, que el grupo este no solo lo componen de Andalucía, sino que está se y Badajoz, pues desde hace como, como tres o cuatro años, y este año además también eh, se han incorporado Salamanca y Valladolid. ¿vale? Y sí. luego, que con, como las reuniones todas han sido online, el presupuesto que, tenía, que teníamos para el grupo, pues eh, lo que se ha hecho es comprar eh, licencias de Eneso Verbo, ¿Vale? El grupo eran siete, creo, y se han comprado seis licencias, menos Olimpia de, de Salamanca, que ya, lo te, que ya lo tenía, y, y ahí ya se le pues ha comprado un pulsador de varilla. Pero bueno, comentar eso, que se ha comprado las licencias porque muchas veces había asociaciones que no la tenían, ¿vale? y otras asociaciones que a lo mejor tenían una y no la podían usar, a lo mejor la tenían en el centro de día o en la red o en, en, en una ordenador de una terapeuta concreta y, y lo que se ha hecho es eso, comprar un, seis licencias de eso verbo. ¿vale? Así que yo, que yo creo que es una un avance, que aparte de compartir conocimientos y tal, pues van a poder usar esa, esa Claro, invertir ¿no? en recursos. Genial, sí, pues... sí. Gracias, Nazaré. Sí, sí. Vale, pues eh, nada, como comentaba eso, eh, voy a dar paso a. a tenemos a Laya Puig, trabajadora social en CECAR, y a Lola Mate luego peda en, en la asociación Aremi, así que bueno adelante, bueno no sé si Laya la tenemos ya por aquí porque como también estaba en el otro grupo de trabajo que se celebra hoy, pero si no creo que, que Lola estaba, así que nada os doy, os doy paso. Eh, Lola, ¿O hola ya, hola dos, hola. hola. Eh, no veo, no veo a Laya, pero me ha puesto que estaba en el otro, con vale, el perfecto. otro grupo de tratamientos y terapias, así que igual, pues igual, se incorpora cuando, cuando esté hablando. Bueno, eh, yo os voy a contar, voy a compartir la pantalla con la presentación del grupo. del Área de Sistemas de Comunicación. A ver cómo puedo hacer para que la veáis. Abajo, Lola, en, el, en los iconos que hay abajo a la derecha, ¿Sí? al lado de donde el, eh, los números en porcentaje. ¿Sí? Eh, ahí, sí si pinchas en el que están más en el lado derecho, más cercano ahí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues... Eh... Nosotras formamos parte del área de sistemas de comunicación. Somos un grupo que creo recordar que estamos desde que empezó el proyecto Talento, Talento Espacio. Y bueno, os vamos a contar. Aquí abajo de la presentación tenéis todas las personas que estamos en el grupo, que somos. Eh, muchas, muchas. Eh, está el, el Centro Nexe Fundación, eh, la Fundación Maresme, eh, el Centro Balmes, la Institución Balmes, perdón, la Asociación Aremi, por la, a la que, yo, por, en la que yo trabajo, la APPC de Tarragona, eh, la Fundación Aspace Cataluña, también hay un miembro de ASPACE Coruña, eh, la Fundación Espiga, la Asociación SCLAT y Prodis de la Fundación Privada Terrasenca. Bueno, somos un grupo nutrido, como podéis ver. Eh, nosotros Nosotras este año... Nos propusimos eh, estos objetivos que veis aquí, que los hemos eh, organizado en función de cuatro categorías. Lola, pero... disculpa, se nos ha quedado eh, en la pantalla, la vemos sin pantalla completa, pero estamos en la portada. No sé... ¿Estáis en la portada? Pues, pues yo ya no, pero no sé qué hacer. Eh, aquí arriba me pone, está compartiendo la pantalla ¿Sí? y deja de compartir. Eh, si te parece, lo probamos a dejas de compartir y vuelves Venga. a ver si refrescando. Dejo de compartir y voy a refrescar. Lo intentamos de nuevo. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Ahora la veis? Vale, se ve. Sí, se ve la portada eh, y, y se ve, bueno, se ve en, en pequeño, sin ser pantalla completa, pero... Yo la tengo completa, o sea que no vale no sé, si quieres, si me dices que tengo que hacer, lo hago. No, no te preocupes, si pero moviéndote de, de, en las diapositivas, ¿estabas en la de objetivos? Sí, estoy en la de objetivos. Vale, nosotros es que seguimos estando en la de, en la portada. Lola, ¿lo tienes puesto como presentación? Cuando le lanzas a presentación directa. A ver... Voy, voy allí, espera. Le digo compartir, ¿sí? Y como cuando hables una presentación normal en PowerPoint, prueba a ver. Y como cuando hablo una presentación normal... Ah, espera, espera, espera, espera, espera que creo que ya sé lo que me estás diciendo. Un segundo. Porque aquí en compartir me salen muchas cosas. A ver si ahora sí. Hola Laya, bienvenida. Ahora sí, ahora sí. Hola, buenas. Ahora sí. sí, Lola. ¿Sigo? A ver si pasa. Pasa de presentación. O sea, de perdón, de pantalla. De diapositiva. Sí, ¿Sí? ahora estamos en la de objetivos. Ya, ya. Bien. Gracias. Bueno, pues os decía que los objetivos de, que hemos trabajado durante el año están agrupados en cuatro ámbitos. En la formación, nos propusimos profundizar en los procedimientos y recursos útiles en la selección del vocabulario y, en la, y profundizar en el, en el vocabulario núcleo y aprender estrategias para la enseñanza del vocabulario. Este ha sido uno de los, bueno, prácticamente lo que ha eh, vertebrado todo nuestro trabajo. En cuanto a divulgación, eh, nos centramos en participar en el Congreso de, de Romper Barreras, en el Breaking Barriers Congress que se celebró en Barcelona en mayo de este año, en el cual presentamos eh, el trabajo que hicimos sobre el uso de herramientas de evaluación para, a través de, de los recursos, la matriz de comunicación y los hitos para la comunicación, que Digamos que es el, eh, nuestra enseña como grupo, ¿no? es el, el, el trabajo que más, eh, nos ha, más conocimiento nos ha reportado y más eh, eh, está dinamizando las posteriores orientaciones que le damos al grupo de trabajo. Y juntamente con ello, en el ámbito de la divulgación, hemos presentado finalmente el, el trabajo este de la ponencia de la matriz y los hitos de la comunicación en el Congreso ESA, eh, perdón, en las, en las jornadas de bajo coste de esa que se celebraron también en Barcelona en, en este mismo año. En cuanto a la participación, pues hemos continuado con la colaboración en el estudio de bilingüismo eh, que, que en usuarios de comunicación aumentativa, eh, al cual nos sugirieron si queríamos participar con una universidad de Massachusetts. Y en cuanto al trabajo interno, eh, bueno, eh, este, este año nos planteamos este curso, ¿no? perdón, este año nos planteamos el compartir y consensuar cómo realizar la programación de la intervención después de la evaluación. Como os decía, el tema del de uso de recursos de evaluación, eh, como son la matriz y los hitos para la comunicación, ha, ha dado sentido al grupo y eh, todas las actuaciones y todas las propuestas que vamos haciendo parten de que tenemos una población evaluada y tenemos que... ¿Qué es lo que hemos realizado? Bueno, pues, pues lo que hemos realizado ha sido, como os decía, la, la participación en, en el Congreso de Barcelona y la, la, la presentación de, de la misma ponencia prácticamente en las jornadas de bajo coste, organizadas por ESA, también en Barcelona en mayo. ¿Qué tenemos en proceso? Bueno, pues en proceso... Eh, está, hemos realizado la actividad formativa con, con Gloria Soto, en la cual, eh, con la cual llevamos ya tres, tres años trabajando de forma continuada, un poco eh, creo que el formato es similar al que realizan en el grupo que ha iniciado hoy la participación en desayunos, que era, si no recuerdo mal, Patricia, de Guipúzcoa, Álava, La Rioja y Huesca. ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Eh, con Gloria, durante estos años hemos ido profundizando sobre la selección de, vocabula perdón, la selección de vocabulario la organización de este vocabulario y las estrategias en torno a la enseñanza del vocabulario. Eh, esta formación se lleva a cabo en un formato de tres sesiones de dos horas cada sesión, de trabajo directo con, con la formadora y luego de sesiones de trabajo individual y, y, y dentro del grupo. ¿Qué tenemos actualmente, o sea, qué tenemos pendiente ¿no? a, a noviembre de 2022? Pues eh, tenemos pendiente el, el, el temazo, que es la puesta en común de cómo realizar la programación de la intervención después de la evaluación que hemos realizado con los recursos que os hemos comentado. Eh, tenemos pendiente el compartir y consensuar cómo, cómo hacer esta programación de la intervención. Eh, tenemos pendiente la presentación de la ponencia, la presentación del trabajo de los recursos de evaluación, la matriz y los hitos de la comunicación en el Congreso ISAC 2023. Eh, con este Congreso ya tenemos una relación estable porque, claro, en el 2020 se suspendió por la pandemia, en 2021 se volvió a suspender por la pandemia, este año ya no se realizó para no tenerlo que suspender, tal vez, y eh, parece ser que el 2023 tendrá lugar, y bueno, hemos hecho la presentación de la ponencia, estamos esperando que la admitan, en el, para 2020 la habían admitido, y en principio pensamos que la admitirán de nuevo. Bueno, como grupo, por último, poner de manifiesto que eh, nos damos cuenta que, que cada vez son más notables las dificultades que tenemos para podernos reunir, eh, la cantidad, el volumen de trabajo que tenemos es elevado. Y después eh, la necesidad que tenemos cada vez que eh, es más, más evidente de poder hacer reuniones presenciales. Lo comentaba Julia ¿no? cuando, cuando explicaba cómo va a ser la operativa en el próximo, la próxima edición. Personalmente método... La cuña, sin haber comentado con mis compañeras, pero me parece una idea excelente que sea bianual, porque en un año no nos da para hacer lo que queremos. Y estoy totalmente de acuerdo con una compañera de, de otro grupo, que ahora no recuerdo quién ha sido, que, que ha dicho que, claro, que es que lo que hacemos es, es muy interesante y tenemos que estar satisfechas del, del trabajo que se está haciendo, pero claro eh, se suma a todo lo que ya hacemos con lo cual esta edición bianual pues nos va a dar un poco de respiro porque somos muy exigentes y, y esto quizá nos permita recuperar un ritmo de reuniones y, y bueno y seguir trabajando porque porque nos interesa mucho. Y nada más. Y nada menos, Lola, casi nada. <ríe> Muchas gracias. A vosotras. Muchas gracias y, y igual que os he comentado al resto de grupos, enhorabuena enhorabuena por el trabajo que, que venís realizando, que, que bueno ya es desde hace tiempo, y pues se ve también ese recorrido. no y, y bueno, pues también lo que venía diciendo, ¿no? que qué bonito el, el poder seguirse marcándose objetivos de, de trabajo y para poder seguir, eh, bueno, pues eso, no también trabajando, mejorando y evolucionando. Y sin duda yo comparto lo que comentabas de, de la mejora con la, la vía, a, que sea vía anual, claro. Seguro que será mucho más <ríe> fructífero. Así que nada, bueno, daros las gracias a todos los representantes e integrantes de, de los grupos que hoy habéis trasladado vuestro trabajo anual. Y bueno, yo este año he tenido la suerte, quizás eh, no con todos los grupos, pero bueno, eh, lo he intentado con casi todos, de poder estar en, en las reuniones de, de trabajo y bueno, sin duda destacar ¿no? la motivación en todos los grupos que veo, con todas las profesionales. ...la motivación, el esfuerzo y la profesionalidad que, que ponéis en todo, en todo lo que hacéis. Así que bueno, daros las gracias por permitirme también poder formar parte de, de los grupos. Y, y bueno, vamos muy bien en, en hora, así que nada, bueno, siguiendo el orden de, del programa previsto... Eh, ...pues a continuación seré yo quien, quien nos haga una breve presentación, nada, muy, unas pinceladas para trasladaros algunas acciones previstas que tenemos desde Confederación de manera específica en lo que es en materia de, de sistemas de, de comunicación. Así que nada, me voy a compartir pantalla. A ver, vale, por aquí. Vale, si me podéis decir si se ve, por favor. Sí, sí se ve. Vale, Olga, gracias. Vale, bueno, por los proyectos actuales que, que estamos haciendo eh, durante este año, eh, el proyecto de formación específica en comunicación aumentativa y alternativa, la convocatoria del Ministerio de Educación de este año la dividimos en dos formaciones, una la formación específica en comunicación aumentativa y alternativa aplicada a la intervención en, en el aula, y la otra formación como apoyo y asesoramiento o TIC eh, al alumnado, ¿no? con parálisis cerebral y, y específico y centrándonos en, en las grandes necesidades de apoyo. La formación se, se realizó hasta junio y los asesoramientos ahora se están desarrollando y ya está a punto de, de concluir. Luego, por otro lado, durante todo este año estamos desarrollando, venimos desarrollando el estudio sobre el acceso y uso de los SAC de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo dentro de lo que son las entidades de ASPACE. Desde aquí dar las gracias eh, primeramente a, a las profesionales integrantes de, del grupo de trabajo, que, que sin ellas no hubiera sido posible poder, poder realizarlo, y por supuesto a, a, todos lo que, los que, a todos y todas los que habéis participado en, con, con el desarrollo y, y la participación en las encuestas. Eh, deciros que, que actualmente ya están en manos de, de la consultora, están haciendo las analíticas, bueno, se, ya se analizó todos los resultados de, de las encuestas, eh, se desarrolló un grupo de, de discusión de, de personas con parálisis cerebral, usuarias de, de sistemas de comunicación, eh, bueno, que fue súper interesante y enriquecedor. Y, y luego también se hicieron entrevistas a informantes clave, como como han sido profesionales de la Universidad de La Salle, también de, del CEAPAC y, y también a, a familiares que, que tienen, fami que su familia es, es usuaria del de sistema de comunicación. Entonces, bueno, ahora en la fase en la que estamos es la fase final, que ya se están analizando todo, todos los datos. Y, y bueno, eh, para finales de este mes pensamos ya tener lo que es el informe ejecutivo y en diciembre a ver si podemos lanzar los resultados de, del estudio, así que nada, os informaremos. Eh, también este año estamos haciendo, bueno, se inició una colaboración con, con el proyecto piloto con Smile and Learn que bueno, yo creo que a todos os llegó la información, pero bueno, por si acaso, nada, recordar que Smile Arden es una, es una plataforma, es una herramienta eh, que se utiliza en el ámbito de, de la educación y bueno, en un principio todas las actividades están eh, no, no estaban adaptadas para, para poder acceder de manera eh, pues accesible, ¿no? Y, pero su, el, eh, su, sus creadores siempre han tenido en mente el, que la herramienta, eh, pues su objetivo es que sea lo más accesible posible que todos los, los niños puedan, puedan utilizarla, entonces bueno, surgió la colaboración con ellos, dos entidades eh, de Aspace en este caso ATENPAZ en Madrid y, y Fundación BOBA, también de Madrid están desarrollando este, este piloto y ya son varias las actividades que han, han hecho accesibles en colaboración con, con Iris Irisbond Entonces, bueno, ahora están con, con el piloto y, y, bueno, pues prevén que de aquí a un año el tema de accesibilidad eh, mejore. Con esta colaboración también eh, todos los que estéis interesados, bueno, nos podéis preguntar, os podéis decir, pero bueno, la, eh, la idea es que eh, puedan utilizar y podéis utilizar... Eh, esta herramienta en las aulas si, si así lo consideráis y, y que el tema de las, de las licencias sean accesibles y asequibles pues, para todas las, las entidades eh, Luego tenemos bueno de, como ya os he comentado antes las jornadas de innovación y, y tecnología que este año eh, la hacemos de manera también como el año anterior unificada tanto el programa de ASPACENET como, como el programa de alimentación y, y de evolución y, y bueno, pues este año le hemos querido dar un enfoque en el que le damos pues una importancia principal ahí al, al tema del equipo multidisciplinar. Eh, tenemos a distintas profesionales que van a intervenir, tanto de, de entidades a espacio, por supuesto, como, como de fuera. Y, y bueno, la idea es eso, no el poner en valor la importancia de la coordinación, de, del trabajo en equipo y cómo, cómo unir tanto el, el uso, la importancia de, de la comunicación, ¿no? de los sistemas de comunicación eh, relacionado por supuesto con, con la participación, la autonomía y, y, y cómo influye en el proceso de alimentación y, y de evolución. Así que nada, espero espero a veros a, a todos y todas por allí, que podáis. Y bueno, también la participación de manera transversal, como ya sabéis, en, en los grupos de, de talento. Como futuras líneas de. A ver, perdona, perdona que me he pasado. Como futuras líneas de, de acción, así para el año que viene? Pues dentro de lo que es la convocatoria del Ministerio de, de Educación hemos propuesto el hacer una formación y asesoramiento en comunicación aumentativa y alternativa eh, a través de la alta tecnología, eh, que bueno es una propuesta que, que hemos venido trabajando con, con la fábrica de, de palabras, con el equipo de, que lidera Sol Solís, eh, la cual hemos titulado Vivir a Space y bueno, así de manera... Eh, os, os nada contaros un poquito la, la convocatoria la circular la vamos a sacar en breve si no es la semana que viene la siguiente así que nada todos los que estéis interesados pues estar ahí atentos y nada la idea es desarrollarlo en... ...durante el año que viene, de enero a junio, y, y si queda algún tiempo de hora de asesoramiento lo podemos alargar un poquito más, pero bueno, principalmente de enero, de, de enero a junio. Y la idea es hacer una formación específica sobre el proceso de valoración y elección del sistema de comunicación, pero diseñado, lo hemos diseñado en conjunto con ellos, pero la idea es el que cada entidad eh, que esté interesada en, en participar que pueda partir de las necesidades que cada, que cada entidad tenga, o sea que cada, cada entidad podréis decir en qué punto estáis, qué formación habéis recibido, qué os gustaría eh, trabajar con, con la formación, qué os gustaría conseguir y la idea es todo hacerlo un poquito dentro de las posibilidades a medida. Eh, la formación la hemos planteado en un formato mixto, consideramos que para hacerla como vivir a espacios, la parte presencial tiene que estar, así que bueno pues la, la configuración de la formación nos lleva ahí un, un plus de esfuerzo para poder conjugarlo todo, pero bueno habrá unas horas presenciales de formación, otras horas online y la parte de los, de los asesoramientos. Así que nada, os informaremos, como os decía, en, en breve. Eh, la parte de sensibilización, ¿no? sensibilizar sobre las necesidades de apoyar y facilitar la comunicación de las personas con parálisis cerebral en edades tempranas, a raíz del estudio que os, os he comentado que estamos eh, desarrollando este año y que tenemos intención de terminar ya como mucho el, el mes que viene, pues nos planteamos con, con la información que extraigamos, que nos planteamos pues a través de, del, grupo, del grupo de profesionales expertas, ¿no? pues el desarrollar acciones de, concretas de, de sensibilización y, y bueno, que nos pueda permitir elaborar un folleto formativo accesible con el que poder transmitir y, y dar divulgación sobre la importancia de, de los usos de los, de los sistemas de comunicación en, en, edades, en edades tempranas. Ahí como colaboración tenemos a la Universidad de La Salle, tenemos alumnos de, del cuarto, de cuarto año que quieren centrar su, su TFG en investigación en, en esto. Entonces, bueno, estamos pendientes ahí, estamos hablando con ellos en comunicación, estamos pendientes de que nos digan, pero estarían interesados en poder apoyarnos y, y poder hacer, seguir desarrollando investigación en este, en este sentido. Luego también para el, próximo, para el próximo año queremos desarrollar desde el programa Aspacenet un estudio sobre el estado de la digitalización de las, las tecnologías de las entidades del movimiento asociativo a Aspace. Esto abarca mucho más a no solo los sistemas de comunicación, pero como también, como también influye, por eso os lo quería comentar. Y, y bueno, pues nuestra idea es conocer cuál es el nivel de digitalización de cada, de cada entidad, qué tecnologías están utilizando a, a, actualmente, qué necesidades hay, puesto que hay entidades que están en un nivel, hay otras entidades que en, en otro y bueno, pues eh, como sabéis dentro de, del equipo de confederación tenemos a Ivona que, que es una compañera que está en el tema de captación de fondos. Y, y hay veces que sí que por posibles colaboraciones con empresas podemos conseguir proyectos o partidas presupuestarias que nos pueden apoyar y ayudar en, en adquirir tecnología, como comentaba antes Nazaret, con el tema de las licencias, pues por ejemplo con licencias o con aparatos tecnológicos en sí, bueno, es, eh, consideramos importante el poder hacer ese mapeo y ese estudio, saber en qué, en qué situación se, os encontráis ¿no? en cada entidad y ver si podemos también apoyaros en... En este en este sentido y luego colaboraciones con empresas externas, pues ya os he comentado el tema del piloto con Smailar Lane y la idea es el poder adaptar la, la herramienta para que sea accesible a todos los niños y niñas y poder conseguir pues eso no licencias a bajo precio para poder ofreceros y, y que podáis hacer bueno que, que puedan hacer uso de, de, de esta plataforma. Luego con la Universidad de la Salle y CEAPAR, como, como os comentaba, pues les tenemos ahí como aliados para, para las acciones de, de sensibilización y para divulgación, para, con respecto al, al uso de los sistemas de comunicación desde edades tempranas y la importancia de su inclusión y de la comunicación. Y, y bueno, pues otras posibles colaboraciones que estamos, eh, de momento estamos ahí viendo y tanteando, pero bueno, que, que de seguro que, que saldrán y que os iremos informando eh, en breve. Y bueno, por último y por supuesto, pues, la continuidad de, en la participación transversal de los grupos de, de talento, que sin duda eh, es de, desde donde nace, ¿no? La, la ne qué necesidades tenemos y tenéis en cada, en cada entidad, y donde, donde nosotros también podemos ver hasta qué punto también apoyaros y poder dar seguimiento y continuidad a todos los trabajos que, que venís realizando. Así que nada, esta era un poquito la presentación que os quería hacer como futuras líneas de acción. Dejo de compartir. Y, y nada, bueno, voy a, voy a dar paso, bueno, esta, eh, como, broche, como broche de oro, voy a dar paso para este desayuno ¿no? con, con mucho talento, que bueno, tenemos la suerte de contar con nosotros, hoy ya, ya lo adelantaba Marta antes, a Víctor, Víctor Barrientos. Víctor es informático y, y electrónico y bueno utiliza todo su, todo su conocimiento, todo su potencial y todo su talento también <ríe> en el ámbito social para mejorar la autonomía y la calidad de vida de, de las personas. Eh, Víctor también es formador y conferenciante, experto en, en tecnología de apoyo y actualmente está trabajando como responsable de tecnología para personas y familias en la Fundación MEN. Tuve la suerte de descubrirle en, en el congreso BBC, que comentaba antes Lola que también pude asistir y, y nada, fue todo un descubrimiento, eh, con él hemos hecho la formación en, en el grupo que comentaba Marta de, de la Federación de Extremadura y Castilla, Castilla y la Mancha sobre altavoces inteligentes y bueno, considerábamos que podía ser un tema que podía ser de interés para todos ya que es una tecnología bueno, novedosa y con mucho potencial y que nos puede nos puede aportar mucho, ¿no? Entonces, bueno, hoy le tenemos con nosotros y nosotras con su ponencia Marco uso y manejo de altavoces digitales en parálisis cerebral y nada, Víctor, te te doy paso. Buenos días. Bueno, eh, veo que hemos empezado antes, así que no tendré no tendré tanto miedo de si me enrollo mucho que que no lleguemos. Sin problema. <risa> Y oye nada, un honor, un placer estar aquí con todas vosotras. Eh, os he estado escuchando desde el inicio y nada, solo puedo daros la enhorabuena por el trabajo, por el esfuerzo que habéis realizado, por la grandeza que veo en vuestros equipos, por la profesionalidad y dedicación y por el, y por el, por el trabajo que, que hacemos ¿no? trabajando en nuestras entidades. Así que gracias, gracias por darme la oportunidad de estar por aquí. Y la verdad es que cuando Patricia me comentó lo de participar en esta jornada, pues yo ni me lo pensé. Eh, le di un sí rotundo directamente y luego ya dije, ah, pero que es? Que dentro de cuatro días. <risa> Así de generoso es Víctor, menos mal, gracias. Y bueno, creo que al final compartir conocimiento, experiencias, éxitos y fracasos, ¿no? Pues es un poco la clave para que, que, que vayamos mejorando entre todos, entre todas las entidades y, y demos una mejor atención a la persona, ¿no? Que es lo importante y, y es nuestra razón de ser. Pero es que además... Me dice, no, es que las jornadas se llaman desayunos con talento. Y digo, ostras, pero qué mejor que un desayuno, ¿no? <ríe> y qué hay mejor que, que el talento y, y la actitud de la gente. Y bueno, Patricia me transmitió muy buena actitud, muy buena mucho positivismo, mucha simpatía y, vamos, lo que me pidas. De hecho, he escuchado ahora jornadas de Innovación y Tecnología, que son el 24, ¿no? No sí. sé si son presenciales o no, pero me gustaría veros y asistir. Y, Por y, supuesto. Y, bueno, el, el día 24, es online, así que estás más que vamos, más pues, que invitado, o sea, un regalo. Y nada, y gracias también a Marta que ha explicado muy bien la formación en asistentes virtuales. Y bueno, voy a compartir la pantalla, así lo veréis. Bueno pues dentro de todo este proyecto que habéis estado comentando aparezco yo que como, como ha comentado pues soy ingeniero en, en informática y en electrónica, eh, soy muy friki, me encanta fabricar cosas y siempre he tenido la necesidad de, de, de hacer algo que, que ayude, de hacer algo más, no, no, no ser simplemente un informático que, que, que solucionaba problemas técnicos, que quería hacer algo más y bueno he acabado en, en la entidad en la que estoy que llevo ya 10 años Tres como especialista en, en productos de apoyo y los diez disfrutando vamos como un enano de, de, de lo que hago y de lo que hacemos. Uh, inicialmente en, en nuestra entidad pues es, teníamos el departamento de informática clásico que probablemente tengáis en, en muchas entidades y, y nos dedicamos a facilitarle la vida a los profesionales que evidentemente de forma indirecta también tiene un impacto sobre la persona pero desde hace tres años uh, decidimos dar un paso y decir, venga, pues informática la vamos a seguir manteniendo como asistencia al profesional, pero hay que, hay que empezar con la tecnología para las personas, hay que enfocarnos en eso, empezamos con una serie de, de pruebas piloto de diferentes tecnologías que, que veíamos que, que ya habían tenido éxito, no queríamos inventar la rueda, simplemente ir viendo lo que, lo que ha funcionado, y, bueno, y ponerlo en práctica con, con, en nuestros servicios para, pues para dar unos apoyos nuevos y llegar donde no hemos llegado con otro tipo de recursos. ¿no? En eso también siempre insisto, hay que ser honesto con la tecnología. No, no podemos implantarla porque sí, porque es, es, es chulo, porque es no, moderno. no eh, A veces hay recursos mucho más sencillos y, fa, y facilitan igual la vida que, que hacer un desarrollo increíble tecnológico y hay que ser siempre muy honesto con esto. Y nada, el siguiente paso fue ya introducirnos, salir del área de recursos, ya estamos en el área social totalmente implantados participamos en la dirección técnica de, de la fundación y bueno, todo lo que vamos haciendo lo vamos publicando en el blog para compartir los éxitos, los fracasos, lo que comentaba antes y para que todo el mundo pues conozca que se puede hacer algo más y que tenemos un montón de herramientas al alcance. Eh, os invito a visitar también eh, nuestro blog tecnologia.men.org y ahí veréis todo lo que vamos haciendo a nivel de productos de apoyo, de asistencia, impresión 3D, realidad virtual, eh, proyectos concretos para dar un, una asistencia a una persona que lo necesita y, y lo vamos publicando aquí pues, para dar una visibilidad también y bueno, y si hay alguien que quiera aprender pues también estamos ahí para poder mostrarlo. Y bueno, la formación que, que dimos fue de asistentes virtuales, ¿no? Estos altavoces inteligentes que ya prácticamente mucha gente tenemos en casa, pero que, bueno, ¿qué hacen, no? ¿Qué, ¿Para qué sirven? ¿Qué van haciendo? Nos dan la noticia hora, tiempo, programamos calendarios, agendas, podemos crear listas, podemos hacer compras incluso, ¿no? Eh, nos facilitan el gastar dinero. Eh, búsquedas de, de información a nivel local, eh, podemos reproducir música, podemos reproducir mm, algo en la tele, hacerle preguntas, interacción, bueno, rutinas... Esto es súper interesante, ¿no? Además también tenemos eh, llamadas entre dispositivos para hacer videoconferencia, podemos mm, utilizarlo como videoportero, como co ayudante de cocina... hay este del año de cocina, aquí incorporamos el concepto de skill, ¿no? que son aplicaciones que le podemos dar a Alexa para que haga más cosas. ¿no? Pueden ser juegos, pueden ser eh, pues, aplicaciones que te ayudan o te orientan en el ejercicio físico, aplicaciones para comprar, para seguir gastando dinero, eh, cocina, meditación, información... Bueno, se pasa la, la, la presentación y aquí hay un par de enlaces en los que podéis ver las aplicaciones habituales que se le pueden dar a un tipo de altavoz. Además de esto, oh, también tienen integración con sistemas domóticos, ¿no? con, con casas inteligentes, con interruptores, con bombillas, con hornos, lavadoras, todo lo que ya esté conectado, ¿no? el internet de las cosas que siempre hemos escuchado eh, que ya está, todo eso puede hacer él de integrador, de, de, de que le podamos pedir que encienda algo, que lo apague, que lo configure de una determinada forma. ¿Y cómo se hace esto? No, así no se hace, ¿vale? Siempre pongo esta presentación así para que la gente se asuste, pero no, es súper sencillo. Al final eh, el control de una casa a nivel domótico hay tres, tres partes, ¿no? Hay una parte que capta variables físicas, que son los sensores, ¿no? Si hay mucha luz, si no, si una puerta se ha abierto, si no se ha abierto, si hemos pulsado un botón, si no lo hemos pulsado y luego está la unidad de control que es la que recibe todo eso y nosotros la programamos para hacer cosas. Eh, ¿Con qué hace esas cosas? Con los actuadores, que son pues esa luz que voy a encender o, o puedo hacer que Alexa diga alguna frase concreta en un determinado momento. Nos brinda una serie de posibilidades súper potentes de configuración, de, interac de interacción con el entorno, con, con, nuestras, uno, con nuestras propias instalaciones también de los, de los centros y con las casas de, de las personas donde viven. Para interactuar con el sensor, pues los sensores escuchan, Alexa te escucha cuando le dices algo, eh, también ven, porque pueden ver el grado de luminosidad de una habitación y también pues, eh, puedes tocarlo con un interruptor. ¿no? ¿Y cómo actúan? Pues pueden hablar, pueden reproducir algo o también pueden interactuar con un dispositivo físico que esté conectado. Dispositivos hay un montón de sensores, eh, en el mercado podemos encontrar sensores de temperatura, de humedad, detectores de humo, de movimiento, todo esto ya se puede integrar con sistemas como Alexa o Google Home para que nos den información para luego hacer cosas. Eh, esas cosas las podemos hacer interactuando con interruptores, motores, persianas, eh, sistemas de climatización, electroválvulas para que se cierren y abran, grifos... Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y además, esto lo he puesto aparte porque me parece súper interesante ya existen los smart buttons, botones que podemos configurar para poder dárselo a una persona y que a través de ese botón directamente pueda poner música o pueda activar toda una rutina de me levanto por la mañana y ¿qué quiero hacer esta mañana? Pues quiero que se encienda tal luz, que se ponga la música y enviar un mensaje diciendo que ya estoy despierto. Todas esas rutinas se pueden configurar a través de Alexa y apoyadas a veces a través de otros sistemas, pero normalmente Alexa lo permite casi todo. Y estos serían los desencadenadores, ¿no? estos botones que podemos lanzar de forma manual. ¿Y nosotros qué estamos haciendo en la entidad para ayudar a las personas? Pues inicialmente empezamos como todos, ¿no? Ponemos Alexa y ponemos Spotify y ya tenemos música. Luego, investigando más y sacándole más jugo, vimos que podíamos programar rutinas, rutinas que ayudan a la orientación espaciotemporal, porque pueden informar de, de, del inicio y del fin de las actividades con mensajes que pueden ser generales, eh, avisando a todo un centro. Alexa, no lo he dicho, pero está conectado al sistema de megafonía ¿no? pues del de centro de, de día y del club social que tenemos en su corteza. Y puede enviar mensajes generales, puede enviar un mensaje específico a una persona, porque se lo hemos programado, y necesitamos darle un apoyo concreto a una persona para que un poquito antes de que se tenga que, que ir, recoja sus cosas, por ejemplo, eh, y luego... Creamos ambientes diferenciados, porque podemos crear ambientes dentro de cada, de cada aula, de cada sala, en función de la actividad que se está desarrollando. Así también identifican uh, música, que es al final un, un, un input sensorial que tiene la persona, con una actividad. Eh, para personas que a veces pues, o, o están en estado basal o, o, o les cuesta orientarse eh, con la música, sí que hemos visto que llegan un poco a entender que están haciendo aquello, que es el momento de hacer eso y, y ubicarse, ¿no? Y bueno, y además, también lo estamos empezando a integrar con la domótica para facilitar el uso de las instalaciones, porque las instalaciones, las nuevas, cada vez son más modernas, ya nos están instalando paneles súper chulos y todo esto a veces complica un poco también el uso, ¿no? Um, yo siempre lo comento para... para para necesidades de apoyo físicas hay un montón de cosas, pero para necesidades de apoyo cognitivas no hay tantas. Y ahí es donde tenemos que, que, que, que luchar y, y empujar. ¿no? Y bueno, y ahora estamos haciendo una serie de pruebas, que comentaré uh, en, una, en, la siguiente, en otra diapositiva, para, para dar apoyos a personas con dificultad para comunicarse. Ahora si podéis escucharlo martes y son las 10 de la mañana comienzan las actividades recordamos que el grupo de Evelyn tiene tecnología y el gimnasio está libre un saludo bueno, esto es un mensaje de, de Alexa dentro de nuestro centro indicando y ayudando a la temporalización este es el siguiente son las 5 menos 4 de la tarde y es hora de que José Javier y Raúl Magaña se van de la casa hasta mañana un mensaje personalizado para dos personas que se van un poquito antes. ¿Qué diferencia hay con que los monitores o los profesionales que están allí lo digan? Pues la diferencia clave es que separamos eh, la labor del profesional de, de la atención, del acompañar, del formar, del ayudar al de un poco el estar todo el rato recordando, a veces pues orientando, pero regañando, diciendo no, esto no se hace así, esto tal, sí, sí, es Alexa la que se encarga ahora de esto, ¿no? Eh, porque además también dentro, dentro de lo que es la, de, de, de, la inclusión, yo cuando voy a un aeropuerto uh, no tengo una persona al lado que me está diciendo mira, eh, la puerta de embarque ya está abierta, ya puedes acercarte, eh, ya puedes dejar de mirar tiendas y acercarte a la puerta de embarque. Esto ya se externaliza y es el centro, es Alexa el que habla y el que va diciendo, va dando esas indicaciones y podemos dejar al profesional más enfocado en otro tipo de atención, más personalizada, más cercana, más, de, más formativa tal vez. ¿no? Y luego lo que son las regañinas se lo dejamos a Alexa ¿no? o, o, o el rollo de cada día que me tienen que decir todos los días, pues esto que lo haga Alexa bueno Con esto conseguimos anticipar y orientar a la persona, facilitar la comprensión de esos inicios y fines de actividad, también lo utilizamos para recordar hábitos saludables, Alex estaba diciendo pues, que le vas las manos antes, lo que comentábamos, no es algo que le tenemos que decir a las personas muchas veces para reforzarlo, pero es mucho mejor cuando lo dice, y de hecho no solamente es mucho mejor por esa disociación entre órdenes y, y profesional, es mucho mejor porque le hacen más caso, porque lo está diciendo Alexa. No lo está diciendo mi, mi monitora Antonia, que de toda la vida ya la tengo mucho cariño, la abrazo, la quiero y bueno al final no, no, no le hago caso. Pero me lo está diciendo Alexa, me lo está diciendo el centro. Y bueno, recordatorios apoyos individuales a las personas, como habíamos comentado, y crear ambientes de mayor calidad, eh, más, más, más sensoriales, según las características de cada actividad. Y lo que os comentaba antes... Uh, estamos en un proyecto inicial con una empresa sevillana eh, que tiene un, un, un software de, de gestión domótica, pero que están súper implicados en el tema de la accesibilidad, que ya vimos también en el congreso de, de Rompiendo Barreras, allí con, con, con, con un chaval de la 11 con se llamaba Kike? ¿Kike? Sí. Que, sí, que, Kike que hablaba mucho de la accesibilidad de videojuegos y tal, y, y me pareció apasionante escucharle. Y... Y cuando escuché también a, a Ismael de Luca, es que habla de igual. O sea, él enfocaba la, en, la, en, la, en, la, en la accesibilidad por un tema personal. Y, y nadie estamos colaborando con ellos y entrenando un sistema tipo Alexa, pero que se pueda personalizar por persona. Porque nosotros hemos, bueno, entiendo que en todas las entidades también ver, personas con dificultad en el habla, y claro, ahí ya no tenemos la inclusión. Sí que es verdad que, por ejemplo, los sistemas como Grid3 ya incluso tienen una pantalla para que puedas comunicarte con Alexa y funcionan relativamente bien. Pero ya tenemos un intermediario, ¿por qué no hacemos que, que, que, que nos escuche y nos entienda? Y muchas veces la persona no lo dice bien, pero siempre lo dice igual. Si yo puedo enseñar, uh, y, y bueno, y los monitores, eh, en la mayoría de los casos, entienden a las personas, porque del, del, de escucharles, ya están entrenados y saben lo que les pide. Tú vas allí la primera vez y no entienden nada. Pero cuando hablas con Pedro, que es, que es la persona que está aquí en esta foto con mi compañero Sergio, que es terapeuta ocupacional, no lo entiendes. Al cabo del tiempo ya entiendes un poquito todo lo que te quiere decir por lo que os decía. Siempre lo dice igual. Y esto es la clave. Si conseguimos que las personas, aunque no lo pronuncien bien, lo dicen más o menos igual, se puede hacer un entrenamiento a través de sistemas de inteligencia artificial para que tenga su, su perfil entrenado. Y pueda hablar directamente con, con el asistente. No sé, a mí me apasiona todo esto y lo veo súper chulo, igual, no, pero me, bueno, a mí me, me estalla la cabeza cada vez que pienso en esto. Y si lo conseguimos y lo hacemos, va a, ser, va a ser un bombazo. Y además, el alcance que va a tener es brutal. Y es algo que de momento Alexa y Google no están en ello. No están en ello. Y nada, no tengo mucho más, más que contar pero no haberos aburrido. Nada, al contrario. <ríe> A mí es un tema que también, bueno, ya lo sabes, que lo hemos hablado muchas veces, que, que me apasiona y eso, que creo que hay mucho por hacer, como, como esta parte que estabas comentando de colaboración con Luca. Que haya personas en este caso pues a, como tú ¿no? porque al final nosotros estamos en el otro bando pero claro si no tenemos a esta parte de informática de ingeniería de que, que nos entiendan ¿no? y que nos quiera apoyar pues al final no la cosa no puede funcionar si vamos por separado entonces otro bueno. es reto, patricia el, el, el conseguir unir y hacer ese sí. es cuando surge la magia cuando la parte social y la parte técnica se juntan la necesidad con el, el posible recurso Ahí es cuando funciona, cuando funciona. Y esto nos hemos dado cuenta en, en, en nuestra propia entidad. O sea, teníamos muchos informáticos, mucho talento, mucha ingeniería, mucha tal. Teníamos terapeutas ocupacionales espectaculares, como los que tenéis vosotros y vosotras. Pero al final eso no se juntaba. Y cuando se juntó fue cuando va a es. surgir todo esto. Y esta es la clave. Sí, sí, sí, sí. Así que nada, ya, ya que estamos, también lazo ahí el guiño, os lazo a todos, tanto los que ya estáis en grupos de talento como los que no estéis y os puede interesar, eh, pues este tema, ¿no? Porque lo hemos hablado Víctor y yo en alguna ocasión, el poder sumarnos a este a este estudio que están realizando, porque desde luego para nosotros, eh, bueno, como representante de, del colectivo que representamos, ¿no? Puede ser muy, muy, muy interesante y, y beneficioso. Así que nada, Víctor, muchísimas gracias. Quédate por aquí por si tenemos preguntas. Ahora vamos a dar comienzo a la ronda de preguntas, tanto para Víctor como, como para el resto de compañeros que, que han expuesto su trabajo en esta, en esta sesión. Eh, recordaros antes de iros, si os tenéis que ir, por favor... el ha puesto mi compañera de nuevo en el chat el cuestionario de valoración, porfa, que lo podéis cumplimentar, que para nosotros, como decía Julia, es muy importante. Y, y nada, pues abro ahí ronda de, de preguntas o, o sugerencias, comentarios, lo que queráis. Podéis abriros el micro, podéis escribir en el chat, como, como prefiráis. A ver si se anima a alguien. Eh, comenta Vivian que no puede abrir el enlace de, de, del cuestionario, entiendo, Olga. No sé. Vale, muchas gracias, Débora. Gracias, Laura. Interesante <ríe> y gratificante el desayuno. Muchas gracias, Laura, por estar y compartirlo. Vale, Vivian, pues ahora lo, lo miramos. Estará Olga ya con ello. Vale, Laura dice que le gustaría hacer una pregunta de, con respecto a la información de Vivir a Espace. Eh, ¿Por dónde vais a facilitarla? Vale, esa va para mí. <ríe> Pues eh, sí, la de vivir a fase, mandaremos la, la circular, vamos, la convocatoria, la, la mandaremos como, como hacemos otras veces, a través de la, lo que es el CRM que tenemos, os llegará a vuestro correo electrónico y lo publicamos tanto por ahí, os llegará a correo electrónico, pero también por CREA, o sea que por ambas por ambas partes. Así que por ahí os, os podrá llegar la información. Y eso, espero, estamos terminando de finiquitar alguna, algunas cuestiones así de última hora, pero a ver si puede ser para la semana que viene o como mucho ya la siguiente. Vale. Eh... Vale, ya estáis solventando lo del cuestionario. Y como comenta Olga, al finalizar la jornada, si no lo habéis podido cumplimentar, también os mandaremos el cuestionario de valoración por correo electrónico, por si acaso, ¿vale? Vale, Laura, nada, perfecto, muchas gracias a, a ti. Eh, Lorena comenta cómo puedo eh, obtener acceso a, a CREA. Eh, sí, para, eh, Lorena, para CREA tienes que entrar en, en la página. Espera, te, te mando el enlace y una vez que entras ahí te pide como tus datos de, de acceso a ver un segundín aquí y te paso el, el enlace a ver copiar vale, te lo pongo por aquí Lorena eh, este es el, el link al que, al que debes acceder y una vez que, que accedes eh, te sale una pantalla que te pone, te pone solicitar registro. Espera, creo que puedo compartir pantalla y así os lo muestro. Aquí. Vale, eh, esta sería la pantalla cuando pinchas en ese link la de, de la plataforma Crea. Entonces te sale esto, aquí abajo te sale solicitar registro, le pinchas. Y ahí ya te pedirá tus, tus datos. Es importante que la dirección de correo electrónico que, que pongáis eh, es la que tengáis, vamos, la que utilicéis así frecuentemente porque ahí es donde os llegarán los siguientes pasos a realizar, ¿vale? Pero nada, es como luego confirmar el correo electrónico y ya, y ya estaría. No sé si me ha explicado Lorena ahora me dice pero... Pero vamos, es, es fácil. Vale, <ríe> genial. Sí, la verdad es que está, está muy bien si podéis acceder por, por todo esto, aparte de los trabajos que se hacen en cada grupo de trabajo, por todos los recursos que se van, se van colgando. Bueno, te da, estaba dando tiempo, Patricia, no sé si se me ha Sí, no. hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Eh, lo primero, pues nada, nunca había estado en Desayunos Talento, y la verdad que bueno, ha sido muy enriquecedor, eh, enhorabuena a todos por el trabajo, eh, pero yo desconocía, no conocía a Víctor Barrientos y la verdad que me ha encantado. <risa> eh, supongo que bueno, pues que tampoco no he tenido oportunidad de entrar en, en su página y la de ideas que en lo poco que nos ha enseñado, a mí por lo menos, me deja un poco con, con las ganas de, de cotillear. Entiendo que, bueno, pues que podremos, ¿no? Podemos recurrir o contar porque es verdad que siempre eh, escaseamos de la ayuda de ingenieros informáticos o a veces se nos ocurren cosas y a lo mejor las vamos dejando ahí en plan, ¡buah, tal no De poder tener un sitio de que plasmar o consultar si no es una locura o es algo viable, pues también enriquece eh, las posibilidades ¿no? y, y la oferta para nuestros usuarios y chicos, entonces la verdad es que bueno, yo es verdad que utilizo Alexa, pero Alexa con el de grid y es verdad que claro que también toda la, de la, la oportunidad de la domótica hay que irla introduciendo eh, paulatinamente y cada vez más, ¿no? Entonces tenemos que ir abriendo un poco esa brecha y e viendo las posibilidades, pero me ha gustado mucho, ¿eh? Yo personalmente yo me he quedado con, con ganas de, de ver más ideas de, de, de, lo, que, de lo que estáis abordando ¿no? y las posibilidades ofrece, poder lo que decís, poder trasladarlo a, a otros planos. Así que nada, enhorabuena, enhorabuena. Y bueno, pues entiendo que eso que un correíto y alguna cosa para, para ideas. Gracias. Os voy a dejar mi correo electrónico en, en el chat y cualquier sí. cosa y tal, o vamos sin problema, ¿eh? si queréis no sé, que comentemos algo, que hagamos algún meet, que compartamos un día, que participemos en algo, si hacemos algo nosotros también os invitaremos y, y para que participéis con vuestra experiencia y vamos, encantado, encantado. la idea es sumar, yo creo que es sumar, si sumamos entre todos conseguiremos más cosas. Sí, gracias Víctor. Y gracias, Oli, por por tu intervención y, y tú y lo que has comentado, porque efectivamente, como he comentado, pues eso, ¿no? Que nos gustaría colaborar con, con los profesionales que, que os interese, pues con un grupo de trabajo, ¿no? En esta parte de investigación, pero también no, no os he dicho, porque todavía eso no está cerrado, pero sí que nos gustaría abrir una convocatoria para el año que viene de formación. Eh, pues bueno, como la que ha podido hacer Víctor con, con los compañeros de, de Extremadura y Castilla-La Mancha pero poder abrirla a, a todas las entidades a las PACE. Eh, pero bueno, como sabéis a final de año eh, toca cerrar presupuestos toca hacer números y estas cosas y entonces hay cosas que no puedo adelantar, pero, pero ahí está así que bueno, también lo os lo dejo como, como para, que, para que os suene que posiblemente algo podamos podamos hacer pero bueno, Víctor ya veis, súper generoso siempre, ahí pone su correo y, y nada, está encantado mira lo que él dice. Vale, Carmen, muchas gracias a ti también. nada, bueno, ya habéis visto que vamos súper bien en hora, yo creo que de las pocas veces que vamos también en hora. Así que bueno, si hay alguien más que, que quiera comentar o preguntar. Vale, siguen dando la, las gracias y la enhorabuena por el chat. Sí, Vivian tiene una pregunta Vale, Vivian nos pregunta, ¿se podría configurar Alexa de alguna manera para personas que tienen disfagia y necesitan reducir el ritmo de glutorio? Pero hay que recordárselo constantemente. Sí, si se podría hacer una, a ver, una tarea. O... Ahora estoy pensando en voz alta también, ¿eh? Eh, porque ahora me habéis dicho disfagia y me ha venido otro proyecto que tenemos de impresión 3D para disfagia. <risa> A ver, para dar indicaciones, claro, Alexa tú le tienes que programar para que dé esas indicaciones con un desencadenador. Algo que lance eso. Puede ser un botón, puede ser una temporalización, que lo diga, lo diga a la hora de la comida, por ejemplo. O puede ser uh, que el profesional le pregunte a Alexa, uh, bueno, ¿qué tal, está, ¿qué tal está comiendo hoy Juan? Y que tengáis programado eso para que le diga, bueno, pues debería de ir un poco más lento, para mejorar, que le dé las indicaciones a Alexa, en base a una pregunta que de forma indirecta ha hecho el profesional al, al asistente. O sea, Ahora se me ocurre esto, déjame que le dé una vuelta a ver qué, qué podemos sacar más. Y yo, os, yo lo comento, ¿vale? No sé si podía ir bien así. Sí, Vivian nos dice, ok, muchas gracias. Vale. vale, pues nada, compañeras y compañeros, si no, no tenéis así nada más, ningún comentario ni pregunta más, pues damos por finalizados los desayunos con tanto talento, que me encanta decir, porque es verdad. <risas> eh, de este año del área de sistemas de comunicación 2022 eh, bueno nosotros eso nos iremos viendo los grupos de trabajo durante este próximo año y, y bueno ese encuentro presencial que, que por aquí también hay muchas ganas y, y luego ya en el desayuno de manera bianual en 2024 así que nada de nuevo la enhorabuena reiteraros las gracias a todos y a todas y, y nada, pues a las personas que no estéis en grupos de trabajo, animaros, que ya veis que bueno que es muy interesante. Es verdad que es un plus y, y que es más trabajo, pero bueno, a veces también esta parte de compartir, ¿no? que muchas veces es tan necesaria, pues, pues bueno, es un plus ¿no? que, que ofrece estos grupos de trabajo. Así que nada, eh, que espero veros muy prontito y, y nada, eh, a todos los que podáis y todas las que podáis, nos vemos en la jornada de innovación. Así que nada, a seguir en ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias, Víctor. Nos vemos pronto. No. Que vaya muy bien. Cuidaron mucho.